Bueno, tenemos el, el gusto y el placer de contar hoy pues, con dos profesores de la casa que bueno, pues, muy amablemente participan en, en el, bueno, el desarrollo de este congreso, simplemente pues, para los que no estuvisteis ayer con nosotros. Eh, recordaros que estamos en el contexto del quinto eh, Congreso Internacional de Mitocrítica, que somos varias sedes, que básicamente lo que busca eh, este análisis de mitocrítica, es precisamente lo que sería el estudio y la, la pervivencia del, de la mitología en la actualidad, en la cultura, y no como algo fantástico, ¿no? como si fuera una quimera, sino más bien como esas grandes verdades que el hombre ha descubierto y que ha sabido bueno, pues transmitir de manera oral o incluso escrita, que ese es un poco el objetivo de nuestra sede, que está hablando de la Biblia, ¿no? como ese encuentro esos testimonios de esas personas que tuvieron un encuentro con la verdad a través del diálogo con lo sagrado, con lo misterioso. ¿no? Entonces, bueno, pues ayer estuvimos, fueron unas sesiones muy interesantes y hoy queríamos también hacer una serie de actividades que tuvieran eh, una parte práctica, ¿no? un teórico práctica. Venimos ahora de un interesantísimo taller de Pablo Medina ¿no? y hemos Hemos sabido reflexionar sobre el libre albedrío ¿no? y el, el, el, el, el interesante rol del jugador en el videojuego. ¿no? Cómo tiene que tomar decisiones y cómo en realidad hay, eh, bueno, pues hay una cuestión ahí ética ¿no? a la hora de tomar esas decisiones y que tiene que ver con la propia naturaleza humana, que es de lo que tratan los mitos al final. Eh, teniendo en cuenta que hemos tenido este problema, y ahora le van a facilitar a Eduardo, una tablet para que pueda llevar a cabo los dibujos prometidos, que sé que hay muchos aquí que vienen solo por los dibujos, pero ciertamente, y es de lo que vamos a hablar precisamente, esto, esto era un diálogo y es un diálogo entre dos profesores, eh, Arturo Encinas, que es profesor en videojuegos ¿no? y que, bueno, pues… Um, es eh, experto y trabaja en el ámbito de mundos posibles ¿no? y de los personajes y de esa intrincada psicología, ¿no? y además aporta un conocimiento profundo desde la filosofía y el humanismo, ¿no? y quiero agradecerle pues, que venga aquí a, a hablar con el creador y el artista, ¿no? que es Eduardo Arroyo, pero que también, lógicamente, tiene unas nociones ¿no? acerca del papel que tiene el superhéroe. Entonces, el planteamiento de la sesión de hoy eh, básicamente es determinar en esta conversación que van a mantener los dos, si hay unas, unos atributos intemporales en el héroe, el héroe ancestral, el héroe eh, de la antigüedad, ese héroe que puede ser Ulises, que es Moisés también, en la Biblia, ¿no? en el Antiguo Testamento, y si bueno, pues el, el Capitán América o cualquier otro superhéroe contemporáneo marca Marvel o de otra casa... Eh, todavía mantiene ese tipo de atributos o si los ha modificado en qué sentido no? y, y, y ¿qué, qué nos quiere transmitir eso. Realmente la, el Congreso y en general la universidad, y os lo digo a todos los que estáis aquí en grado, pues lo que quiere es profundizar sobre la realidad aparente de las cosas y ciertamente ver una peli de Marvel puede ser mero espectáculo o puede ser algo más, ¿no? que es lo interesante o o ver un cómic, también puede ser algo mucho más profundo que pasar simplemente el rato y puede haber un, un mensaje transformador. Ese es el poder de, del arte, ¿no?, realmente. Eh, bueno, pues sin más paso, doy la palabra a, a nuestros uh, dos uh, grandes maestros de, de, de la ilustración, en el caso de Eduardo y del pensamiento, en el caso de nuestro amigo Arturo, para que veamos ese maridaje, ¿no?, que siempre es, eh, es interesante. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes por venir esta mañana a pasar este rato con nosotros, eh, que espero que merezca la pena. Siento una vergüenza tremenda en este momento, eh, ya no tanto, o sea, por todos en general, pero claro, hay maestros míos entre el público y me siento un poco ridículo, así que... Perdónenme todos ustedes, y estoy muy contento de poder estar con Eduardo aquí. Si estamos aquí los dos es por un designio providente que no controlamos porque las cosas son como son, pero la cuestión es que estamos hoy aquí todos y tenemos que hacer lo posible para aprovechar el tiempo. Por lo tanto, yo les invito a lo siguiente. Ni Eduardo ni yo tenemos el conocimiento definitivo de prácticamente nada. Empezando por el de nuestras mujeres cosa oculta y misteriosa que seguimos descifrando día a día, eh, y, y mucho menos de estas cuestiones. Es decir, les animo a que pongan sus cabezas a pensar para intervenir en algún momento si lo desean. Quizá déjenos al principio decir las tonterías y después cuando ya no aguanten más, pues levantan la mano, intervienen y matizan. Porque podemos equivocarnos, podemos decir las cosas de una manera que no son y su aportación va a ser muy buena para todos. ¿De acuerdo? la cabeza pensando porque hay que aprovechar el tiempo y si, y si nosotros no somos capaces de hacer eso, pues algún héroe entre esta más anónima tendrá que intervenir y poner aquí un poco de, de conocimiento, de paz. Bien, Eduardo, hola. Hola, buenos días. Que de micrófono? A ver. Eso es. Sí, vale, perfecto. Buenos días a todos, chicos. Bueno, Eduardo y yo sí que, a ver, esto no es un diálogo absolutamente improvisado, sino que sí que hemos hablado un poquito antes de que íbamos a tratar, que no. Y Entonces, Eduardo, sobre todo, de lo que tiene bastante conocimiento, es del, del manga, de los héroes de estas últimas décadas, tanto en papel, en tinta impresa, como en series de televisión animadas. Y, y yo no tengo idea de casi nada, entonces pues voy a, yo puedo centrar un poco más en lo que ha visto todo el mundo, entre ellos yo que son las últimas películas de superhéroes que, que nos ha dado el cine. Y entonces vamos a acordar, en principio, en nuestro pacto de no agresión demasiado a, a los ámbitos que eh, el uno y el otro desconocemos, vamos a hablar un poco de algunas cuestiones manga y, y, de, lo, y de la imagen que da el cine de, de los superhéroes para a partir de ahí reflexionar un poco sobre pervivencias de mitos, el modelo Exacto. antropológico que proponen los superhéroes en estos días y estas cuestiones. Se entiende más o menos ¿no? por dónde van a ir los tiros. Pero antes vamos a conocer a este personaje de aquí, que no es de ficción, eh, por lo menos no todo el rato sino que es una persona real con su historia, con sus inquietudes y habéis venido a verle dibujar por lo tanto vamos a ver, oye Eduardo a ti de dónde te viene tu pasión por el manga, por el dibujo, por la ilustración bueno pues eh, y, y los héroes orientales, claro Os cuento así un poquito eh, resumiendo, bueno yo eh, aunque no lo aparento, cosa que me agrada que me lo digan los alumnos yo ya gasto casi 40 años Vale, hice 39 este fin de semana pasado. Entonces, bueno, eh, como cualquier niño de mi generación eh, pues salíamos mucho a la calle, pero los días que llovía, pues tocaba quedarse en casa. Y por aquel entonces, vosotros no lo sabéis, pero había dos canales de televisión, la 1 y la 2, y el UHF. Entonces, bueno, la primera cadena por aquel entonces era bastante más plural en lo que se refiere a contenidos. y bueno, empezaron a importar algunas series de, de Japón. Importaron series eh, como Heidi y como Marco, que bueno eran unas historias pues más, eh, más humanas, ¿no? de la pérdida y demás. Pero eh, la primera cadena, bueno, realmente fue en la 2 cuando empezaron a emitir. Eh, un día, la segunda cadena, de repente yo pongo la televisión y me encuentro con cinco chicos que llevan una especie de armadura de combate que les cubre el cuerpo y que además esas armaduras les permiten eh, alcanzar unos poderes casi inimaginables y para colmo las armaduras cuando se les quitan conforman una especie de esfinge que representan a criaturas de la mitología griega el flechazo fue instantáneo ¿por qué? esto es una anécdota que a mí me gustaba contar y es que mi difunto padre eh, no era de los que contaba cuentos como la cenicienta y cosas en ese plan eh, mi difunto padre es una cosa que yo recordaré siempre, a mí me leía la Iliada y la Odisea cuando era pequeñito, obviando ciertos detalles, ya sabéis que la lujuria de los dioses no es algo que le debas contar a un niño pequeño, entonces él, bueno, Zeus era un poco trasto, vamos a dejarlo por ahí. Entonces yo desde bien pequeño eh, pues he estado acostumbrado a, a escuchar historias sobre los dioses griegos, sobre el Minotauro, sobre la Gorgona y cosas en este plan. Y claro, de repente te encuentras con que es una serie que ya no, es, eh, ya no tiene la inocencia, eh, que aparecía en, en Heidi y Marco y que, sin embargo, te está planteando una trama bastante compleja donde hay cinco, cinco caballeros o cinco santos, porque realmente el, el término de caballeros fue un error de, de, de doblaje y traducción que nos explicaron los dobladores. Es que también organizo las jornadas de doblaje de Caballeros del Zodiaco en España porque es una afición y un idilio que lleva durando más de 30 años. Eh, bueno, pues estos caballeros pertenecen a una orden especial que es una orden de la diosa Atenea, que es la diosa que protege la Tierra y se tienen que ir enfrentando entre ellos y demás. Esto es solo el punto de partida, no quiero deciros nada porque si no me podría pasar días o semanas hablando de Saint Seiya. Y básicamente este es un poco el, el punto de partida. A partir de aquí empezaron a aparecer otras series, como fue Dragon Ball, como fue Fly... Un maravilloso soho manga, eh, o sojo anime, que es un manga específicamente creado para chicas y protagonizado por chicas, que se llamaba Sailor Moon, y bueno, su protagonista, Usagi Tsukino, que su traducción literal es Conejito Lunar, era eh, lo más contrario al héroe que te puedas echar a la cara, es torpe, descuidada, mala estudiante, ñoña, eh, pero es tremendamente divertida y... Lo más curioso de estos animes es que eh, todos transmitían una serie de valores muy concretos. Sacrificio, amistad, eh, nunca echarse hacia atrás, compañerismo y bueno luego hablaremos un poco de esas características, ¿no? de ese ecosistema en el que se crían estos personajes. Pero yo creo que Saint Oseya fue el el flechazo definitivo que a mí me, me puso en el carril de del cuando dices siento eso, ya te refieres a los caballeros de los Zodiacos. caballeros del zodiaco sí <risa> es que yo ya por deformación le, le va a pasar un poco en... va a hablar en varios idiomas para referirse a la misma realidad y de acostumbrando eh, a, a mí a mí lo que me interesa has empezado a hablar de algunas referencias pero claro uh -huh. hoy vamos a hablar aquí de unas ciertas cuestiones me gustaría sí. saber cuál es tu fondo de referencias a la hora de hablar de la heroicidad en nuestros días en este ámbito de la ficción, para niños, para jóvenes, para... Muy bien. Bueno, yo creo que podría dividir mmm, mis eh, referencias en, en dos partes. Por un lado tendríamos eh, referentes eh, iconográficos y por otro lado referentes literarios. Eh, ahora no tanto, pero yo antes devoraba los libros, era un verdadero adicto a la lectura. Me gustaba muchísimo leer y me gusta mucho leer. Ahora, bueno, con la investigación todo tiene menos tiempo, ¿no? Pero bueno, a nivel eh, iconográfico yo me baso en cuatro fuentes principales. Primero es el anime japonés, especialmente la obra de, de Saint Seiya, hecha por Michi Jimeno y Shinwaraki. En segundo lugar, soy un absoluto fan declarado de los videojuegos de Capcom, especialmente de los videojuegos de lucha como el Street Fighter y todo el departamento artístico de Capcom ha influido claramente en mi trabajo pues bueno, desde que yo llevo jugando en los salones recreativos, porque antes no jugabas en casa con una consola, antes te ibas y con los 20 duros que te daban tus padres tenías para echarte cuatro partidas. Si te lo montabas bien, podías echar una partida al King of Dragons que te duraba casi tres horas. ¿Vale? con 25 pesetas de aquel entonces. Eh, más cosas, a nivel más mmm, historia del arte, me gusta mucho, o quizá el, con el movimiento que más me identifico, son los simbolistas, los pre-Rafaelitas y el nouveau con Alphonse muja como su máximo exponente. También porque bueno yo lo considero el padre de la ilustración moderna y porque su, su trabajo no, no deja lugar a dudas y es fuente de inspiración continua, no solo por, por la lo maravilloso que es a nivel estético, sino por, porque es absolutamente único y la temática que trata es está tocada como ningún otro artista sabido, ha sabido hacerlo. ¿no? Y por otro lado, y obviamente eh, como alguien nacido en los años 80, es toda la cultura pop, especialmente eh, el cine de terror y de ciencia ficción de los años 80. Eso es para mí vital. O sea, yo fan absoluto de Terminator, Alien, Depredador, eh, Blade Runner... Toda, toda la ciencia ficción de los años 80, cristal oscuro dentro del laberinto, etcétera, etcétera. Eso sería un poco a nivel iconográfico. Uh -huh. Y luego, eh, como os decía, me gusta mucho leer. Y, bueno, fan absoluto y declarado de Robert Graves. Es, eh, no sé si lo conocéis. Es Robert Graves es un escritor especializado en mitología griega, que tiene muchísimas publicaciones. Eh, mi... Por decirlo de alguna manera, eh, mi fuente máxima de inspiración a nivel de ciencia ficción es Frank Herbert, que es el creador de la saga Dune, una saga que sería muy interesante que todos revisarais porque es una saga que se desarrolla en casi 3.000 años y te propone un tratado absoluto de política, ecología, filosofía, antropología eh, en una trama tan compleja que hace que Juego de Tronos sea una partida de parchís, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces yo os animo a todos a que leáis Dune, de Frank Herbert, por lo menos el primero. Si os pasa como a mí, leeréis como las 20 primeras páginas y los 11 libros siguientes os, os caerán así uno detrás de otro. No, y... Igualito que Ulises de Joyce, que las primeras 20 páginas y el resto ya no se leen. Ni de... Sí, pero bueno, es que Ulises de Joyce es, es como respirar natillas, es un poco denso. Um... Stephen King, que bueno, sé que no es que sea el gran escritor, él mismo se define, él dice que es a la literatura lo que el McDonald's a la gastronomía. Pero yo creo que Stephen King tiene algo muy, muy interesante y es que es un hombre que sabe crear atmósferas de verdad. O sea, la, la opresión, el miedo, la soledad, él eh, las modela, las cincela a base de palabras. Es, es increíble. Ahora se ha vuelto a poner de moda porque han hecho un remake de la película de It, que ya protagonizó Tim Curry en, en los 80. Van a hacer también un, un remake de, de Cementerio Viviente, en fin, una serie de, de cosas. Y bueno, luego, por supuesto, muchos maestros de la ciencia ficción, como Isaac Asimov, como Stanislav Len, eh, como K. Kadik, o uno que a mí particularmente me gusta mucho y que estoy deseando, lo comparto, detalle bonito, que mi hijo sea un poquito más mayor para poder empezar a leerle la historia interminable de Michael Ende, que es un libro de obligada lectura. ...para todos, independientemente de la edad que tengáis. La historia interminable y Momo son dos libros que todo el mundo tiene que leer. Porque son libros absolutamente atemporales... ...con un mensaje clarísimo sobre lo que es eh, el ser humano. Bueno, os hace la puntualización de que aquí nadie desprecia a Joyce... ...sino que reconocemos no, no, que, que no. leerle requiere una madurez... ...como todas las cosas que requieren esfuerzo. Hay una diferencia en dentro, hay una clasificación dentro del mundo manga que creo que es bueno aclarar, porque uh -huh. iremos saltando de ella de un momento a otro, que es el manga Seinen eh, y el manga eh, so Sonen. Sonen. Sonen. Y, y quizás es interesante hacer esa distinción para que siempre sepamos muy bien dónde situarnos, cuando vaya saltando de, una, de un idioma a otro y de un ámbito a otro. Uh -huh. Bueno, pues os cuento un poquito. Eh, a ver... Perfecto, muy bien. ahora sea, instalamos drivers y listo. vale Bueno, pues os cuento un poquito. Eh, ya sabéis que... No, no te preocupes porque la siguiente pregunta precedía de varios párrafos largos, entonces ah, puedes bien. instalar los Fenomenal. drivers en ese momento. <risa> bueno, eh, efectivamente, el, lo que es el cómic japonés, eh, que genéricamente se denomina manga, tiene distintos géneros, eh, pero también tiene distintos públicos. Ya sabéis que vivimos en una sociedad donde los contenidos hay que... Eh, no digo filtrarlos, pero sí dirigirlos hacia un público adecuado. Ya sabéis que, por ejemplo, Estados Unidos tiene el ESRB, que es el que eh, legisla sobre el contenido de videojuegos. Bueno, pues en Japón existe algo parecido para el tema de los mangas. Entonces, son las propias editoriales las que filtran más o menos hacia qué público va dirigido el manga. Eh, como bien decía mi compañero Arturo, la distinción más rápida sería hablar de Soho Manga son en Manga y Seinen Manga Soho es un manga que está esencialmente dirigido a mujeres mujeres jóvenes adolescentes entre aproximadamente entre 7 y 14 años las tramas pues bueno suelen incluir eh, problemas de instituto o o sea relaciones interpersonales pero vistas desde un punto de vista quizá muy romántico o sea no hay ninguna cosa explícita por decirlo de alguna manera y en este, en este género es donde engloban todas las series o entroncan todas las series que se denominan Magical Girls, como puede ser Meyoto Mejime o Car, Car, Car Captor Sakura o la, la Madre de Todos los Ojos, que es Sailor Moon, que también es, es una obra maravillosa. Eso sería un Soho manga. Luego tenemos... Tendríamos shonen manga, sonen significa juventud en japonés. Los shonen son mangas que están protagonizados por chicos de entre 7 y 14 años. Entonces, pues bueno, estos shonen suelen ser eh, tratar temas de aventuras, eh, trabajar mucho temas como la amistad, el compañerismo, el sacrificio, es decir, inculcan mucho los, los valores del trabajo en grupo. Y luego, por último, tendríamos... Hay más clasificaciones, ¿no? Pero bueno, luego estaríamos eh, hablaríamos de Seinen, y el Seinen es el término que se utiliza en Japón para referirse a una persona de unos 20 años. Es decir, ya es un adulto, pero sigue siendo una persona joven. ¿Qué tienen los Seinen? Bueno, los Seinen habitualmente se alejan un poco de las temáticas fantásticas, eh, es decir, se corta un poco el rollo espada y brujería, y se centran más en aspectos históricos o en aspectos psicológicos. Eh, el Seinen por excelencia, a día de hoy, es la obra de Katsuhiro tomo Akira. Akira es un Seinen que tiene seis tomos, es una auténtica maravilla visual y bueno, pues está muy basado en en algo que para los japoneses es, es como una especie de leitmotiv, un, un punto recurrente que se repite en muchas de sus historias, que es el poder del átomo. Ya sabéis que Japón ha sido el único país del mundo que ha sufrido eh, la devastación de una bomba nuclear, de hecho de dos. Entonces, eh, bueno, lo comentaba ayer en, en una de las ponencias, el segar 250.000 vidas de golpe y porrazo, Um, aparte de que no tiene justificación ninguna, eh, lo mires por donde lo mires, eh, provoca una, una herida cultural y social muy grande. Os tenéis que poner en un panorama de un país que ha pasado de el medievo a la edad moderna en 200 años, cuando normalmente en Europa hemos tardado entre 500 y 600 años de abandonar la visión medieval para pasar a una visión más, más moderna. Entonces, claro, los japoneses, eh, al sufrir estos ataques, ellos como que reflejan ese dolor y además lo reflejan como de un modo silencioso, ¿no? Es, es algo muy suyo, como un recordatorio continuo de lo que han sufrido y de lo que hacia dónde conducen las guerras y tienen varios símbolos. Todos conocéis a Godzilla, ¿sí? Todo el mundo sabe que Godzilla es ese gran lagarto gigantesco eh, con poderes atómicos de aproximadamente unos 100-150 metros de altura, que es capaz de devastar ciudades y que es una especie de criatura primigenia. Eh, Godzilla no es más que la encarnación del de poder del átomo, vale de la división del átomo y de y de bueno cuando el, Gage, eh, o sea, cuando el bombardero eh, soltó la, la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, bueno... Eh, el Seinen siempre va a tratar temas, digamos, un poquito más complejos, temas más psicológicos, más de, rela de las relaciones humanas, de los miedos de los seres humanos. Y, bueno, pues está recibiendo un, un apoyo bastante grande, porque, bueno, en Japón el leer en manga eh, es como el, el que aquí en España lee el periódico. Es una cosa que se hace todos los días y a todas horas. Es un producto que está totalmente insertado dentro de, de su cultura. Y, por lo tanto, eh, pues, bueno, hay... Es un campo muy interesante para poder abordar muchos, muchos, muchos temas. Entonces, bueno, yo, pues, si os pudiera recomendar alguno, aparte de Akira, eh, os recomendaría de, de Nana y Kurono eh, Peacemaker y Peacemaker Kurogane. Y eh, Monster de Urusawa. Monster es una obra maestra eh, donde no hay superpoderes, ni pelos de colores, ni gente que se le tiñe el pelo de rubio cuando alcanza poder, no. Es toda una historia de un neurocirujano japonés que vive en Düsseldorf justo cuando ha caído el muro de Berlín y se encuentra con una, un dilema moral. Porque, bueno, al ser el mejor de su promoción, se encuentra con que tiene que atender un caso en el que le traen a un obrero de la construcción y a un ministro. Entonces el director del hospital presiona para que opere él al ministro y no al obrero de la construcción que estaba más grave. Como consecuencia, el obrero muere y el ministro se salva. Esto provoca en Temma un dilema moral, en plan de yo tendría que haber salvado a, a este hombre que estaba más grave y no al ministro y me lo han impuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el siguiente caso que le llega son dos hermanos gemelos, una niña que viene en absoluto shock y un hermano que viene con una bala en la cabeza. Y la niña grita continuamente, mata al monstruo, mátalo. Os lo dejo aquí, pero os animo a todos a que le echéis un vistazo a Monster porque es una auténtica obra de arte y también propone una reflexión filosófica sobre lo que son las capacidades del hombre muy, muy, muy eh, llamativa. Bueno, mientras que instala los codecs y las, los plugins o lo, o lo que sea, eh, vamos a meter un poco de, de contexto. Ya tenemos un poco localizada eh, la cuestión mitológica moderna del, del manga. Creo que la superheroica fílmica también la tenemos todos más o menos eh, situada. Lo que sería bueno decir es que si vamos a hablar de la pervivencia, de los mitos antiguos en la, en la etapa actual... Hay que tener en cuenta una cuestión. Es que muchas veces quizá queremos hacer referencia a Aquiles o a Odiseo o a quien sea. ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que no podemos hacer una extrapolación directa, total, sin matices, incluso sin matices grandes, entre el héroe griego, el héroe medieval y el héroe moderno porque el héroe griego no ha vivido esa especie de conmoción o gran revelación cósmica que supone la revelación, que determina totalmente al héroe medieval y sin la cual no se entienda al héroe medieval, y que ha rechazado el héroe moderno, y sin la cual no se entienda al héroe moderno. Porque en el héroe moderno hay una, y se nota muchísimo en la tristeza eh, crónica que tienen los, por ejemplo, sin salirnos del cine superhéroes, los, los superhéroes están siempre tristes, son gente siempre apesadumbrada. Esto es muy curioso, podríamos hablar de ello más adelante. Un amigo mío una vez me decía, pues evidentemente que están insatisfechos los superhéroes, si no, no habría conflicto en las películas. Digo, ya, pero eso es en el primer acto. <risa> y en el tercer acto, cuando ya está todo solucionado, ¿por qué lo que queda siempre en la vida de superhéroe es una tristeza y un vacío? Y un anhelo que nunca acaba de... A no ser que estemos hablando de películas humorísticas como Deadpool o este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, eso es una cosa que hay que tener un telón de fondo constante, que hay unos cambios de cosmovisiones y que como ha cambiado el sistema, el lugar del héroe en el sistema en parte es parecido y en parte ha cambiado. Eso quizá da tiempo a verlo un poco más adelante. La siguiente pregunta que quiero hacerle, Eduardo, es ya metiéndonos en materia con respecto a los atributos o las características habituales que encontramos en los héroes orientales. Y para poder entenderlas un poco mejor voy a hacer un pequeño aperitivo sobre el tipo de condiciones de posibilidad que solemos encontrar en los superhéroes del cine. Y en los superhéroes del cine nos hemos dado cuenta que no se definen porque tengan un traje o porque tengan un, un nombre secreto o... Encontramos dos condiciones de posibilidad indispensables para que digamos en el cine, ahí hay un superhéroe, ahí hay un superhéroe. La primera es los superpoderes, una amplificación de las potencias humanas naturales, que puede ser de varios tipos y quizá da tiempo a hablarlo un poco más adelante. Pero esa persona, de alguna forma, no es como los que estamos aquí. Bueno, Paco Carpio no lo sé porque está muy fuerte, pero... <risa> Pero el resto no es como el resto de los que estamos aquí. De alguna forma sus potencias naturales están amplificadas. Ya sea por magia, por biología, por gimnasio, por tecnología, por lo que sea. Están amplificadas. ¿Por qué? Porque esos son los medios adecuados para luchar contra los males inherentes de la modernidad, que están amplificados. Y aquí la segunda condición de posibilidad para el superhéroe en el cine. Una opción vital, moral, existencial, espiritual, como queréis llamarla por lo que él entiende por bien, que por lo general suele ser una idea muy racionalista de la democracia americana, que es como es ella, en sus dos vertientes de la libertad y la justicia. Eso va a ser siempre lo que esté en juego, lo que va a defender el superhéroe. Por eso, algo que ya mucha gente veníamos diciendo hace un tiempo, como por el 2012, 2013, 2014, se empezó a ver que el propio cine de Superhéroes reflexionaba sobre una cuestión, los héroes salvan a la ciudad destruyéndola, destruyéndola. Y por eso hay como una corriente antiheroica que a veces deriva en la villanía y a veces en otro tipo de superheroicidad. ¿Me seguís? ¿Se sigue bien? Claro, ¿por qué? Porque la ciudad encarna metafóricamente en el relato ficcional los valores en los que se sostiene la democracia americana porque de hecho el superhéroe le ha costado mucho, al superhéroe de grupos no, pero al superhéroe individual le ha costado mucho salir de la ciudad, porque la ciudad es su ecosistema natural y en ella están simbolizados esos valores democráticos de la libertad y de la justicia que él defiende. Por lo tanto, la destrucción física de la ciudad es una destrucción metafórica de esos ideales. ¿No? Es como muy simplón y muy sencillo, pero así está concebido. ¿No? Entonces, vemos estos dos, estas dos características en el superhéroe, ¿no? Tiene que tener superpoderes, de alguna manera, matizaremos, y tiene que tener una opción eh, por el bien entendido como la democracia americana, que es la justicia y la libertad. En el héroe asiático encontramos algo parecido a esto, Eduardo. Bueno, mmm, la verdad es que... Eh, yo creo que los atributos que más se van a repetir en, en los héroes eh, orientales eh, es que ninguno de ellos obtiene sus poderes, o casi nunca, obtiene sus poderes eh, de una forma accidental eh, o por, por cuestiones de, de azar. Eh, una de dos, o eres la reencarnación de algún tipo de deidad o criatura poderosa, pero habitualmente todos los héroes eh, orientales obtienen su poder a base de un durísimo entrenamiento que dura bastantes años en, en su vida. Eso vaya por delante. Eh, también son unos héroes eh, que habitan más los cómics sonen que los cómics eh, Seinen con lo cual no suele haber ningún tipo de interacción política de por medio con lo cual eh, digamos que la política queda totalmente aislada y no se produce un, un conflicto de valores en, en ese sentido ¿no? ellos eh, bueno, pues simplemente entrenan tienen un, una progresión pero no hay no hay digamos un, unas razones sociales o, o algo por el estilo ellos simplemente pues eh, están llamados a una misión y para alcanzar esa misión, eh, la, el único camino que tienen es, es un durísimo entrenamiento para trascender los límites humanos y convertirse pues, en, en personajes de, de una gran fuerza y con unas habilidades eh, extraordinarias. ¿Y existe en el manga algún tipo de heroicidad que esté solamente vinculada a una opción moral? ¿A que esa persona hace lo correcto de una forma heroica sin necesidad de que intervenga en ello una fuerza determinada, o ese tipo de personaje no, no lo encontramos? Yo creo que sí, en el sentido de, es que depende, o sea, hay, los superhéroes de Marvel, bajo mi punto de vista, son como más sencillos de clasificar, o son deidades, o son productos de laboratorio, cosas así. Los héroes orientales son mucho más eh, complejos de, a la hora de categorizarlos, de hecho luego hablaremos un poco de, de una pequeña categorización que he hecho yo, Um, normalmente están muy claros la, los límites de lo que es el bien y de lo que es el mal. Entonces, eh, cuando un héroe oriental decide alinearse, se va a alinear eh, de una vez y, y para siempre. ¿no? Eh, una vez se elige el camino del bien es muy difícil de, desviarse de él. no Luego están los antihéroes, que son los que tienen los graves conflictos y que son los que realmente te llaman la atención de, del gran público. Pero... Um, Normalmente todos los héroes orientales funcionan como un arquetipo del bien. No cabe la posibilidad de, de que puedan asumir un, un papel malvado en un determinado momento. Y si lo asumen es uh -huh. pues bueno, por una cuestión de trama o argumento. Pero habitualmente al ser arquetipos del bien no hay una, una implicación moral que, que les conduzca ahí. Lo que sí que tienen, que es una característica bastante interesante, es que eh, ellos siempre tienen un referente. Y su referente uh -huh. siempre va a ser el maestro. Para... Y, y, y perdón una pregunta y el maestro comparte atributos eh, semejantes a los poderes que tiene el, el discípulo exacto sí exacto siempre es eh, siempre o sea mires un poco la serie que mires eh, bueno directamente voy a hablar un poco de lo que sé en Saint Seiya todos los santos los cinco santos de bronce protagonistas que corresponden a las constelaciones de Pegaso Dragón cisne Andrómeda y Fénix sus maestros eh, son santos de un rango superior, es decir, ellos son santos de bronce, pues sus maestros son santos de plata, que a su vez han recibido instrucciones de la élite del ejército de Atenea, que son los santos de oro. Esto que aparentemente es como, uy, qué chupi de oro, plata y bronce, o sea, realmente, tratar de concebir un ser humano que es capaz de lanzar un millón de golpes por segundo a la velocidad de la luz, ¿vale? Ese es el poder de un caballero de oro. Y ni siquiera está en lo más alto de la escala. Eso solamente si llega a dominar lo que se llama el séptimo sentido. ¿vale? Y hay nueve. Y solamente un caballero ha sido capaz de alcanzar los nueve sentidos. ¿vale? Entonces, el, el maestro siempre va a ser como una muestra amplificada de lo que es el, el héroe. Lo que pasa es que el maestro siempre se ve envuelto como, pues, en otro tipo de misiones, como más trascendentes, o digamos que van como elaborando una subtrama por, por debajo. Pero el maestro siempre es un referente y también es un arquetipo del bien. Eh, si todos conocéis la historia de Dragon Ball, eh, Goku, el personaje principal, es de una raza alienígena, no es, un, no es un terráqueo. Es una raza alienígena que se llama Saiyans y que es una raza genéticamente predispuesta al combate y a la guerra. Entonces, eh, bueno, su cápsula cae en la tierra, cae en unas montañas supuestamente de China porque en Dragon Ball nunca se termina de determinar cuál es el momento ni el momento temporal de, que estamos viviendo en la Tierra, y al salir de la cápsula se cae se golpea en la cabeza, y ese golpe en la cabeza, siendo un bebé, eh, lo que le provoca es una amnesia completa de lo que es un poco su, su predisposición al combate. ¿Qué ocurre? Que lo encuentra una especie de monje que lo adopta como su nieto y le enseña pues, el camino de, de las artes marciales, de la disciplina marcial y este tipo de cosas. Entonces, eh, digamos que el gran corazón de Goku, esa bondad de Goku, a pesar de que tiene un poder casi inconmensurable, de hecho hay quien afirma que es la criatura más poderosa que existe en todo el universo manga, eh, o sea, es al mismo tiempo es lo más poderoso que existe, pero también es absolutamente inocente y casi casi bobo de, de, de, de inocencia que tiene, ¿no? Pero yo creo que es ese, o sea, si hay una moralidad, es la moralidad que, que te ofrece el, el, el este, el... Lo dirá el maestro. Sí que estoy un poco de, de respiro para que vayas iniciando esto. Has dicho un montón de cosas interesantes, un montón de cosas. Es curioso porque Goku en Dragon Ball GT se hace un niño, sí. otra vez. O sea, el tema de la niñez y la inocencia eh, vinculadas con Goku es algo que, que sería bueno hablar de ello, quizá un rato de tiempo. Eh, y también me parece muy interesante lo que hemos dicho del enorme esfuerzo que necesita este tipo de héroe para para alcanzar el ideal, porque a mí me encaja sociológicamente con un tipo de modelo dentro de la sociedad japonesa, donde, por ejemplo, cosas como el hikikomorismo está súper extendido. ¿Qué es un hikikomori? Es una persona que por diversas cuestiones suele ser joven, por esas cuestiones relacionadas con la presión social, no alcanzar las metas, el abismo entre el ideal y tu situación actual. Estas cosas que nosotros vivimos habitualmente, sobre todo con nuestros referentes, por su forma de ser, la viven de una manera que tiende a encerrar literalmente al, al joven en su cuarto. ¿no? Entonces, está meses, semanas, a veces años, encerrado en su cuarto, haciéndolo todo en su cuarto. Y vale. los padres viéndoselas y deseándoselas para sacar al chico de esta depresión tan espectacular que se llama jiquicomorismo uh -huh. y que está como muy relacionado con, con esto. Pero yo quería hablar. Yo quería hablar del tema del referente. Esto es curioso, también quizá de la de la cultura japonesa, la cuestión de que la tradición todavía tiene un peso fuerte. Muy fuerte. Entonces, claro, tenemos un héroe que quiere un ideal, pero es que su maestro encarna ese ideal no solamente desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista del adiestramiento. Sin embargo, en el superhéroe occidental lo que tenemos es una persona con unos poderes amplificados como no los ha tenido nadie antes a diferencia de este héroe que tiene ahí a su mandarín que le ayuda a, a progresar, pero que tiene como un consejo moral de alguien. Por ejemplo en el caso de Peter Parker, que quizá es el más mm -hmm. conocido por todos, cuando el tío Ben le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, una gran responsabilidad eso, cosa sí. que por cierto podríamos discutir pero ahora no, lo, ahora no lo vamos a hacer pero no solamente eso sino que es que si, por ejemplo, hemos visto la serie Gotham, que es una serie eh, que transcurre durante la infancia de Bruce Wayne, futuro Batman, nos damos cuenta que a Bruce Wayne Batman le precede en el orden moral el comisario James Gordon, también conocido como Jim Gordon. Esto es curioso porque Jim Gordon encarna los valores del héroe occidental de una forma espectacular y supera muchos de los, de los obstáculos que los superhéroes ven para ellos. Por ejemplo, Jim Gordon... Una, una cosa que le ocurre mucho a los superhéroes. ¿Habéis visto que los superhéroes se emparejan con dificultad? Y si se emparejan es transitorio y es tormentoso. Porque el tema de los vínculos fuertes con otras personas es un problema en nuestros días. Y lo es para el superhéroe. ¿Por qué? Porque el villano les hace daño. Aquello a lo que el superhéroe se dedica a combatir en exclusiva hace daño a los que le rodean. Por lo tanto, ¿cuál es la solución según el superhéroe de nuestros días? el anonimato y la ausencia de relaciones, por si acaso. Sin embargo, James Gordon, hay un momento fantástico en la primera temporada de Gotham, en el cual descubre un expediente en la comisaría de Gotham de un villano que ha sido investigado por siete, ocho o nueve comisarios, o agentes, o como se llame, detectives, y todos fueron dejando el caso en un momento determinado, que coincidió con la defunción de algún ser querido este villano está metido en una mafia espectacular que acaba con las investigaciones de una forma taxativa. Matan a un familiar y dicen, tú verás, te quedan más, tú puedes quedarte con más o con menos. Y Jim Gordon, que es precursor de superhéroes, dice, no, yo lucho por esta persona, luego yo por estas personas, yo no puedo abandonar a estas personas, no puedo despegarme de aquellos que son la causa de mi lucha. Y le sale bien. Le, pero es que él le tiene que salir bien necesariamente, le tiene que salir bien. Entonces es ese tipo de inspiración más que de, de, de relación de discipulado y maestro la que se encuentra en el cine de superhéroes o en la serialidad de superhéroes de nuestros días. Porque también el superhéroe es un poco narcisista, entonces él piensa y se da cuenta que no ha habido nunca nadie antes como él. Y realmente de alguna forma es así, pero de alguna forma también vemos allí como una especie de proyección psicológica de cómo nos sentimos nosotros en nuestros días. Que despreciamos la tradición porque decimos, bueno, es que, a ver, es que antes no había internet. ¿Qué me van a enseñar ellos si es que antes no había internet? Si es que antes no había esto. Ahora hay de cosas, ¿qué me va a enseñar a mí a, a conducirme por aquí? Es que no es una cuestión técnica o física. Es que hay algo previo que es... Se... Es el espíritu, que es precisamente lo que ha originado eso. Y el espíritu está intacto desde la Ilíada hasta el poder y la gloria de Garhan Grimm. Es decir, que aquí vemos como una primera gran diferencia entre superhéroe es que, mira tú por dónde, quizá tiene que ver con el tipo de sociedad que alumbra a esos superhéroes. Y esto es curioso porque la sociedad japonesa es profundamente sincretista. Allí se va juntando todo de una manera formidable, pero hay una tradición al mismo tiempo. Y esa tradición es la que hace que existan maestros que han precedido paso por paso en el camino de la virtud y de la heroicidad a sus discípulos. Y esto me parece una cuestión fantástica, tan fantástica como lo que va a ocurrir a partir de ahora, que es que Eduardo va a hablar mientras que dibuja. Voy a intentarlo y no decir ninguna patochada, vale, porque yo cuando dibujo me suelo concentrar bastante y, y bueno, pues yo voy a intentar seguir el hilo, pero bueno, lo vamos a vamos a ver cómo sale te has quedado con ganas de hablar sobre el tema de la exigencia en la sociedad japonesa y de su repercusión eh, en el modelo heroico. Sí, realmente, bueno, los japoneses es que son bastante... Es una sociedad muy compleja, principalmente por, por este hecho que os comentaba de, de pasar de, de, un, de un shogunato medieval a, a la edad moderna. Eh, para ellos el fracaso es, es casi una lacra, ¿no? De hecho, es, es un país que tiene un, una tasa de suicidios inmensa inmensa, Pero al mismo tiempo, el, el suicidio es algo que, que también les, les preocupa es, especialmente eh, a, a un nivel casi espiritual trascendental, ¿no? Porque prácticamente todas las maldiciones y todas estas historias de fantasmas del folclore japonés tienen que ver con, con algún tipo de muerte violenta o, o truculenta, ¿no? Como que el espíritu se lleva la pena y no es capaz de, de bueno, pues de liberarse y de pasar a una vida mejor, sino que se queda en una especie de círculo continuo de, de, de desazón y de, y de sufrimiento que, que le empujan pues bueno, a, a volcar toda esa rabia y todo ese odio contra, contra o los que se cruzan en su camino, los que habiten la casa de turno o, y demás. Pero sí, el, el nivel de, de auto autoexigencia japonés es, es algo que, que bueno es, es muy característico de su sociedad, y les trae ventajas, porque obviamente es, eh, es, es una primera potencia mundial en muchos sentidos, pero también muchos inconvenientes, ¿no? O sea, es, es una sociedad con una tolerancia a la frustración relativamente baja. Y, uh -huh. y en uh -huh. nuestros días creo que la tolerancia a la frustración es algo que, que hay que cultivar en todo el mundo. Que bueno, o sea la, la vida no es un camino de rosas, tampoco es un camino de espinas, pero hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Antes has hablado de esta llegada de Goku a la Tierra en una cápsula y sin memoria, uh -huh. y me recordaba cómo es un poco también el gran mito fundacional de los superhéroes, que es el de Superman, que también llega en una cápsula y es adoptado, eh, no por unos maestros en, como el maestro Tortuga, en el caso de Goku, en las artes marciales, uh -huh. sino por unos maestros de virtud para la sociedad americana, que son los honrados granjeros de Kansas. Exactamente. De Kansas, ¿no? por cierto, eh, Clark Kent de Kansas, bien, y Krypton, por cierto, Clark Kent tiene la doble nacionalidad, Krypton, con K y Kansas. Sí. Estos detalles bonitos, poéticos, que van tejiendo la historia que le da unidad, que a veces no se, no se ven y hay que decirlo. Y es curioso porque los judíos que en los años 30 inventaron a Superman lo inventaron también con unas intenciones de reminiscencia mosaica, es decir, de reminiscencia a Moisés, al igual que Superman, para ser salvado de la destrucción. Superman llamado Kal-El en su país, en su tierra natal, en su planeta de origen, es enviado en una cápsula espacial para ser salvado de la destrucción a la que Krypton estaba siendo sometida es enviado a Kansas para que unos… bueno, imagino que la segunda parte los padres no se la imaginaban, pero los, los, los granjeros de Kansas le rescatan y, y le crían como un hijo. También Moisés eh, es enviado por su madre a través del río Nilo en una cesta para salvarse de, de una matanza que había de en aquellos tiempos en Egipto, de, de chicos pequeños recién nacidos, porque los faraones veían que el pueblo de Israel estaba creciendo demasiado. Ese pueblo tan grande iba a ser peligroso por su número y había que diezmarles. Por cierto, había que diezmarles. Curioso interés del villano, igual que Thanos en la última película de Infinity War curiosamente, igual que algunas organizaciones políticas en nuestros días, que están muy interesadas en que la población disminuya de una manera o de otra, antes de nacer, antes de ser concebidos o incluso en vida. Esto es curioso y lo dejo como dato y no vamos a profundizar en ello, porque para algo soy el jefe, y sugiero lo que quiero y lo que no quiero, pues de eso no se va a hablar. Y ya está. Y ya está. Bien, por lo tanto, Superman es el milagro. Moisés es el milagro en medio de una matanza, Superman también es la promesa de la vida en medio de la muerte. Y es curioso porque muchos han visto además aquí una imagen, o sea, no solamente una conexión con Moisés, sino una conexión con Jesucristo, que también es enviado a la Tierra para salvar a los hombres. Lo que ocurre es que, claro, dependiendo de la versión que cojas de Superman... Esa semejanza con Cristo se te antoja más verdadera o más superficial. Esto lo defienden muchísimos. Superman es una imagen crística, o mosaica, más crística que mosaica, porque es un salvador que tiene toda la potencia. Moisés, al fin y al cabo, pues es, es una persona que está muy cerca de Dios, es el gran profeta, es el caudillo de Israel, pero Cristo es Dios. Cristo es Dios. Es de la misma naturaleza que su padre, igual que Superman es de la misma naturaleza que Jor, él, que es su padre. No obstante, como digo, dependiendo de la versión de Superman que escojamos, nos daremos cuenta que es una verdadera transposición de Cristo o es solamente como apunta Carl Jung y esta gente, no de Superman, pero sí en esta línea, es una metamorfosis de un tipo de héroe arcaico que es el héroe solar, y al igual que Osiris, Dionisos o Jesucristo eran héroes solares, en ese sentido Superman también es un héroe solar, pero esto... Ocasiona problemas desde el punto de vista de la clasificación de, la, de los mitos, porque viola la unicidad de cada mito. Ya, Adonis, ontológicamente, por decirlo de alguna manera, con la entidad, la entidad eh, ontológica que pueda tener eh, un personaje como Adonis o como Siris, es cualitativamente diferente que Jesucristo y que Superman. Cada uno tiene sus características, eh, que van más allá de una mera semejanza en ciertas cuestiones... ...que pueden ser argumentales, por el relato en el que están inmersos... ...o que pueden ser estéticas, por cómo se les representa. O sea, es que Cada uno está en una cosmovisión absolutamente diferente. Por eso podemos decir que existen unas cier ciertas semejanzas entre la figura de Osiris, de Adonis, de Cristo o de Superman... ...pero en el fondo son relatos absolutamente diferentes... Porque están dentro de cosmovisiones también totalmente diferentes. ¿no? es un pequeño detalle, pero no es el único. De hecho, Enrique Fuster hace un tiempo eh, hizo una clasificación de, del tipo de religiosidad que encarnaba cada superhéroe y decía que Superman era anabaptista, que Spiderman era un luterano de tomo y lomo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y posiblemente pues, no, no le falta esa razón. ¿no? Tened en cuenta que en Spiderman aquello de un gran poder conlleva una gran responsabilidad podría rebatirse tranquilamente como o no. O conlleva simplemente el, el imperativo de no utilizarlo mal. porque Porque ese poder hay que utilizarlo de una manera determinada y no de otra. Claro, es que el superhéroe vive en un mundo en el que no hay una entidad superior. Y cuando la hay, esa entidad superior es maligna. Como Thanos, como Galactus, como quien sea. Es maligna. Por lo tanto, si no hay nadie bondadoso por encima de mí, todo el peso del mundo recae en mí. Y por eso mi, mi poder conlleva la responsabilidad de convertirme en un esclavo, en un hombre sin relaciones y en una persona abocada a luchar por gente a la que no puedo llegar a conocer nunca. Nada más contrario a los supuestos mitos cristianos, supuestos mitos cristianos en los que se eh, inspiran estos mitos. Porque precisamente el mito cristiano habla de uno que quiere ser amigo de todos y que muere por todos y que quiere tener las relaciones más profundas que sean posibles con todos. Se ve un poco esta diferencia, ¿verdad? Veo pocas cabezas moverse, por lo cual te voy a dar la palabra porque ya les he aburrido. Pero quiero darte la palabra, eh, precedida, de párrafo largo. Has dicho antes que tenías una concepción de una pequeña clasificación de los, de los héroes asiáticos uh -huh. y ahí me gustaría también proponer antes una, como a modo de ejemplo, sobre cómo podríamos clasificar a los superhéroes del cine actual. Y, y voy a decir el criterio con el cual los clasifico que podría ser, por ejemplo, el origen de los superpoderes. Pienso que esto es interesante porque encontramos como muchísimas semejanzas entre los superhéroes que están dentro de estos tres posibles grupos. Tenemos por un lado los superhéroes que tienen los superpoderes, que no son superhéroes por tener superpoderes, sino que tienen esos superpoderes por nacimiento. Aquí encontramos ejemplos como Thor, eh, Hancock, Superman todo este tipo de superhéroes que están relacionados con una magia divina, con el ámbito de lo divino. Pero luego también existen otro tipo de superhéroes que son tales por la intervención de algún tipo de magia o de proceso científico. Esos son superhéroes más de laboratorio, como te has dicho antes, que sean Spiderman, el Capitán América, eh, Green Lantern... Eh, toda esta gente. ¿no? Incluso los X-Men, dependiendo de, de, de la parte del mito que elijamos, podrían estar aquí. Y luego están los superiores de gimnasio, que son personas que no les han sobrevenido los poderes porque nacieron con ellos, o porque les picó una araña, o les picó una hormiga, o, o les picó un profesor de, de, de tecnología y edición, ¿no? sino porque ellos han dicho tengo que, in que intervenir de forma especial en el mundo. Y para ello voy a utilizar todo lo que pueda, que es el gimnasio y la tecnología. Entonces tenemos a los ricachones Bruce Wayne, eh, Tony Stark, Iron Man y este tipo de superhéroes, que tienen una moral férrea y que por eso también son a veces tan crueles. Si os acordáis, en la primera película de Iron Man, le vemos tomar medidas bastante complicadas. Le, le, le, hace que la gente sufra se entrega al exterminio sistemático de algunas bandas criminales. Es una persona que se toma la justicia por su mano de una forma muy parecida a como lo hace Batman, pero no a como lo haría Hancock, o no como lo haría David Doom, del protegido de Shyamalan, o no como lo haría Spiderman, desde luego. Cada vez que Spiderman tiene que matar a alguien es un, es un auténtico trauma para él. Por tanto, nos damos cuenta que dependiendo en esta clasificación de los superhéroes según el origen de los superpoderes, que hay mucho escondido detrás de cada una de estas, de estas posibilidades ¿no? de, dentro de esta eh, tipología. Eh, Natasha Romanoff tiene mucho. Si la has visto en Infinity War, o sea, sí. quiero decirte, eh, o sea, cuando la ves aparecer, te, o sea, uno tiene la sensación de que tú ves a Natasha Romanoff y dices: Este año iré al gimnasio, este año adelgazaré, este año estudiaré. Una, una persona absolutamente normal, pero extraordinaria por su fuerza de voluntad, ¿no? No sé si te he respondido. Sí, sí, sí, sí, sí. la pregunta era que si sí, ellos eran no. de gimnasio también. ¿no? Sí, yo diría que sí, yo diría que sí, pero claro, es que... Pero ¿te has dado cuenta que la vida negra no, no, no es tan despiadada como los, como los otros dos que hemos dicho? Por ejemplo, sí. como Tony Stark y como... Que, por cierto, la vida negra tiene que reclutar a Iron Man, porque es que la vida negra tiene algo diferente, tiene un genio personal, lo que llamamos genio femenino que le hace ver las cosas de una manera diferente. Por eso es un personaje tan entrañable. Y quizá por eso no le da una película. Quizá, porque no es demasiado despiadada, no lo sé. Pero bueno, tenemos el tema de Hulk, que por fin se han vuelto a ver, y tenemos esperanzas de que pueda haber algo, ¿no? Hulk, hay... Hulk es el típico ejemplo de superhéroe de laboratorio. Sí. Absolutamente atormentado y deformado. Y eso le separa determinantemente de los otros. Es que, es que creo que no somos conscientes de lo importante que es que el héroe esté aislado de aquellos a los que tiene que salvar. Y no sabemos lo, lo trascendente que es que el héroe se entregue a la filantropía absurda de luchar desinteresadamente por gente a la que no conoce. Es que, es que eso es, haber dicho absurda, por favor, contextualizad y, y, y matizarlo, ¿no? bueno. Le devolvemos la palabra, si te parece, doña Marta, al, al profesor Arroyo, que, bueno, como, que ya lo has hecho todo sin que… Como podéis ver, eh, este Photoshop no tiene estabilizador de trazo eh, y me están saliendo unas líneas así un poquito de aquella manera, pero bueno, os tiene que valer. Eh, bueno, cuando me preguntaba Arturo sobre cómo poder categorizar a los héroes orientales, eh, la verdad es que estuve, estuve debatiendo largo y tendido, especialmente con mi mujer, que, que también es bastante aficionada al tema de cómic y de manga. Y bueno, realmente todos los héroes orientales son absolutamente diferentes los unos de los otros. Eh, entonces, para clasificarlo, lo único que se me ha ocurrido es clasificar si su origen es terráqueo, o si su origen es eh, alienígena. Es decir, Goku sí, que es el, el luchador de la Tierra, del universo 7, me parece que somos nosotros, según la trama, pero Goku no es un terráqueo, Goku es un Saiyan, ¿vale? Viene del planeta Vegeta, no es un terráqueo, empecemos por ahí, ¿vale? Y cuando vino tenía cola de mono encima de las lumbares, que ya no la dejé crecer es una cosa, pero no era un ser humano, ¿vale? Podríamos clasificarlos por sus habilidades, y estas habilidades eh, yo las he dividido entre habilidades físicas, habilidades psicológicas o habilidades místicas, por decirlo de alguna manera. Y luego, realmente, la clasificación que hacen los japoneses viene por su tipo de sangre. Y me diréis, ya, pero es que si es un alienígena mmm, no tiene por qué seguir los mismos eh, tipos sanguíneos. Bueno, pues en la guía oficial de Dragon Ball... Eh, ...Goku tiene un tipo de sangre A. vale. Entonces, para los japoneses es tremendamente importante el tipo de sangre que tiene cada persona... ...porque para ellos el tipo de sangre determina qué tipo de carácter tienes. Y es así. De hecho, eh, lo primero que aparece en el noticiero de la mañana es eh, la predicción... ...igual que nosotros mirábamos el horóscopo de... ...oye, eres Tauro y te va a salir todo muy bonito... Y tal, pues ellos ven en plan de si eres AB positivo, hoy vas a tener un día horrible, no salgas. ¿Vale? Y lo llevan a rajatabla, una sociedad que es profundamente tecnológica y que deja poco espacio para este tipo de creencias. ¿Vale? Entonces yo creo que la clasificación podría ir un poco... Por, por ese camino, ¿no? Eh, como os decía, los, los héroes orientales adquieren sus poderes a base de entrenamiento, o porque resultan ser la reencarnación de, de alguna criatura mística o mágica, como es el caso de, del anime de Sailor Moon, en el que todas las estudiantes, el grupo de, de Usagi Shukino y las compañeras, son todas reencarnaciones de Sailors, ¿vale? de guerreros sagrados del de Imperio de el Milenio de Plata, ¿vale? Y. O sea, son reencarnaciones de personajes alienígenas que han muerto. O sea, es, es que es un poco complicado Sailor Moon, eh, básicamente porque hay personajes que encarnan hasta cuatro eh, per, eh, personalidades dentro de, de ellas. ¿vale? Usagi Tsukino es Sailor Moon, pero también es la reina Serenity y también es la reina Neo-Queen Serenity. Jotaru Tomoe es la hija del Doctor Tomoe, también es Sailor Satur, pero también es Faraón 40. Entonces, a los japoneses les gusta mucho lo del tema de reencarnar en una sola persona como diferentes eh, personalidades, ¿no? Y además que haya un conflicto entre ellas y que el ser humano al final decida un poco por su naturaleza cuál es la que va a prevalecer. Eh, cuando yo hablo de habilidades psicológicas, eh, no me refiero a, a unas habilidades psicológicas de ser ultra inteligente o algo así, sino de tener eh, a lo mejor algún tipo de potenciación natural o genética eh, en el ámbito psicológico. No es que sean ultra fuertes, pero por ejemplo, hay un anime que, que se llama Neon Genesis Evangelion, supongo que lo conoceréis todos, que además está profundamente relacionado con el tema de la, de la religión, para empezar por el nombre Evangelion, y segundo, básicamente, porque es eh, Neon Genesis, el nuevo, la nueva generación, básicamente es enfrentarse al fin de los días contra unas criaturas ultrapoderosas que se denominan Tensis. Tensi, por escritura en japonés, es, la traducción literal es ángel. Eh, y para combatirlos, pues los seres humanos, hemos creado unos robots gigantescos que se llaman Evas. Entonces, bueno, los pilotos de los EVAs es un poco parecido... Vamos, es que Guillermo el Toro en Pacific Ring ha fusilado todo lo que ha querido y un poco más. Ha hecho una peli maravillosa, pero ha fusilado todo lo que ha querido y, y, y más. Um, los EVAs solamente pueden ser pilotados por... Humanos con unas características psicológicas especiales. No puede ir cualquiera y coger un robot de 100 metros de alto y liarse a correr a luchar contra un ángel. Tiene que tener unas habilidades especiales. Entonces, en Evangelion, pues, por ejemplo, Asuka eh, se convierte un poco en la heroína de, de la saga, aparte de por su personalidad arrolladora, porque es una tía extremadamente inteligente ¿no? y, y es muy capaz de. O sea, tiene muy claro eh, cómo manipular a su Eva y cómo, y cómo conseguir que, que funcione. A nivel de habilidades místicas, pues aquí entronca en el género de lo que se llaman las Magical Girls, chicas que se convierten en otra cosa. ¿vale? Y luego estaría lo que es la parte de esa clasificación que hacen los japoneses en función del de tipo sanguíneo. ¿vale? Normalmente ellos lo suelen dividir, a, aunque hay más tipos sanguíneos, ellos el carácter lo dividen en cinco, en cinco pautas o arquetipos. Personas extrovertidas, personas reflexivas, personas que son frías y distantes, personas dubitativas o personas iracundas. Entonces, estos cinco arquetipos, por decirlo de alguna manera, lo vais a encontrar prácticamente en todos los sonen. ¿Vale? Si nos vamos, por ejemplo, a Dragon Ball, ¿quién creéis que es el extrovertido, el positivo? Goku. ¿Vale? Y el reflexivo, el que reflexiona... Piccolo. ¿Vale? Piccolo es el estratega. ¿Vale? ¿Quién es uno de los héroes de Dragon Ball extremadamente frío y, y distante? No. A Vegeta le dominan las pasiones. Vegeta es capaz de abofetear al dios de la destrucción porque le ha dado una toba a Bulma. Y dice, a mi mujer ni se te ocurra. Y le da una paliza seria a un dios. por que ha tocado a su mujer. Frío, por ejemplo, podríamos poner al androide número 18, hace 18. ¿Sí? Un personaje dubitativo, Krilin, por ejemplo. Y un personaje iracundo, ahora sí, el príncipe Vegeta. ¿Vale? Entonces, este arque, estos arquetipos se repiten prácticamente en, en cualquier sonen que, que elijáis. Puede ser Naruto, puede ser Bleach. En Saint o Seiya están tremendamente claros. El extrovertido o positivo que da igual lo que pase siempre va a ser Seiya. El reflexivo será el caballero del dragón, el que plantea las estrategias, el que es el más pausado de todos. El caballero más frío de todos, el caballero de los hielos, Hyoga del cisne. El caballero que duda entre hacer daño o proteger a los seres queridos, Sun de Andrómeda. Y el caballero iracundo, que es un poco paranoico-agresivo, sería Iki de Fénix. Entonces, o sea, es un arquetipo que se repite. ¿Y por qué se hace este arquetipo? Porque esta mezcla de personalidades equilibra al grupo. Y hace que la trama eh, lance lo que mencionaba Medina en su ponencia de hace un ratito, ese puente empático con los personajes. Todos tenemos un favorito. ¿Vale? Y afortunadamente, y me vais a disculpar los futboleros, aquí no es cuestión de ser del Madrid o del Barça. Aquí tenemos muchos espejos donde reflejarnos. En el anime tú puedes, es muy fácil encontrar personajes con los que eh, o sea, que sean un poco tu, tu espejo ¿no? o identificarte más, más fácilmente. Y no es necesariamente que sea el más poderoso de todos. De hecho, el personaje más querido de Dragon Ball, ¿sabéis cuál es? Trunks. El hijo de Vegeta y Bulma es el personaje más querido de todo Dragon Ball. Hay que decir que la encuesta está eh, algo sesgada porque el 65% de los encuestados eran mujeres. Y Trunks es como una especie de ídolo para, para ellas en Japón. ¿vale? Pero Trunks es el personaje más querido de Dragon Ball. Y el más odiado es Vegeta. ¿Vale? Pero eso es porque el mismo Toriyama es el personaje al que menos aprecio tiene y por eso es al que humilla continuamente en la serie. Cosa que a muchos fans, yo soy absoluto fan de Vegeta. De hecho, bueno, luego comentaremos un, un momento interesante que, que tuvo. Entonces, a nivel de clasificación, pues como veis es un poquito más difícil clasificar a los héroes orientales que clasificar a los héroes eh, Marvelitas o de, o de DC Aquí no hay... O sea, Goku realmente, eh, básicamente está viviendo de la herencia de su suegro, porque no trabaja. Él entrena, ¿vale? Pero no trabaja, cosa que a, a su mujer, Chichi, la vuelve loca. Bulma, como es un absoluto genio, Vegeta tampoco se tiene por qué preocupar de trabajar. A mí hazme una cámara de gravedad 150 que yo voy a estar allá a mis cosas, ¿vale? Entonces, o sea, son más humanos pero más, menos mundanos. O sea, digamos que ellos ya tienen ahí su. su rollo, su vida, y no se preocupan excesivamente en, en otras cosas. Hablemos del mundo. ¿El? Del mundo. El es decir, mundo. La, la cuestión de que eh, siempre hay alguien que quiere destruir el mundo. Oh, sí. Por lo que sea, ¿no? Alguien, cuando alguien es villano, pues quizá dices, hace mucho que alguien no quiere destruir el mundo, pues allá voy yo, voy a destruir el mundo. El mundo es algo que está siempre como. En peligro, en, en casi todos estos relatos. ¿no? Eh, y nos lo muestran de una manera física. La ciudad de Nueva York, Gotham, Metrópoli, eh, lo que sea. ¿no? Eh, Jerusalén está en, en, en peligro, lo que, lo que sea, Atenas, Tebas, Alejandría... Pero ¿no será que ese, ese peligro físico que tiene la ciudad es en realidad un peligro espiritual de nuestro mundo en sentido amplio? Porque claro, el mundo es algo más que un lugar físico. De hecho, hay autores que dicen que el mundo solo existe porque existimos nosotros, que lo habitamos, le damos un sentido y encontramos que tiene un lugar en nuestra vida. Y de alguna forma nosotros formamos parte del de mundo. ¿no? Sería la diferencia que hay entre un entorno y un mundo. Los animales tienen entorno, para no tener cultura y no no tienen mundo. El mundo lo tenemos nosotros. De tal suerte que no es la ciudad de Nueva York lo que está en peligro, es la democracia americana. O que no es la ciudad de Jerusalén lo que está en peligro, sino que es la, religi la religión judía. La religión judía. Esto es curioso. Los motivos de la lucha del, del, del héroe suelen ser no tanto un mundo físico, sino el mundo cultural o espiritual que está significado en ese mundo físico, de alguna manera. Eh, fijémonos, por ejemplo, en, en la, la historia de Israel. Ellos tienen que conquistar una tierra y luego tienen que defenderla. Pero se dan cuenta en un momento determinado que está en el exilio, que ellos tienen que seguir siendo el pueblo de Dios, aunque estén fuera del templo. El cual, ya sabéis que el templo de Jerusalén no es como una catedral o una parroquia, no, no, es que solo hay un templo, que es el Templo de Jerusalén. Dios no tiene la misma presencia para un judío en una sinagoga que en un templo, por lo menos en el comienzo. Ahora hay investigaciones actuales con eh, eh, sinagogas que se han descubierto en Magdala y en otros sitios donde parece que sí que había como una... pero no vamos a entrar en eso, la institución del templo es fundamental. Cuando el templo ya se destruye, está en el exilio y dicen, oye... Es que nuestro mundo, nuestra ciudad ha sido destruida. El lugar donde vivimos de forma privilegiada la relación con Dios, dicen los judíos. Pero acaban concluyendo que, que quizá el lugar de la batalla no es tanto un lugar físico que también, sino un lugar interior. Tenemos que salvaguardar nuestra religión como sea, con uñas y dientes. Es cuando surge una serie de iniciativas para salvar este mundo que tienen que ver con códigos morales. De ahí vienen los Talmud y todas estas historias, ¿no? El Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén una vez que vuelven. Es decir, siempre hay que defender un poco el mundo, el mundo. Por eso el superhéroe, sobre todo cuando está individualmente luchando, si os acordáis de las primeras películas de Hulk, de spider-man de Batman, todos estos superhéroes casi nunca salen de su ciudad solamente les vemos salir de su ciudad cuando son grupos de superhéroes y cuando vemos que hay un grupo de superhéroes entendemos que cuando están salvando el cosmos lo que están salvando es la ciudad y cuando son in superhéroes individuales cuando están salvando la ciudad lo que están salvando es el mundo en sentido amplio, su mundo, salvando todo en general, porque claro cuando nosotros y estamos en el ámbito de los superhéroes del cine defendemos por encima de todo la democracia americana es porque entienden que la forma más genuina de alcanzar la humanidad es según esas premisas culturales. ¿Me estoy explicando? Según esas premisas culturales. Y algo semejante ocurrirá con ese judaísmo tardío que ya es eh, universalizante, que ya es ecuménico y que sabe por los profetas que está llamado a ser en medio del mundo como la tribu de leví en medio de Israel. Y eso de alguna forma tiene, como habéis visto, una pequeña evolución en el, en el cine superhéroes. Que, que evolución quizás es una palabra que no está bien empleada. Eh, tiene como una influencia, un correlato, un eco, un como queréis llamarlo, no? una, una sombra, un, una resonancia, de alguna manera, una resonancia. Pero en el mundo de Goku pasa algo parecido también, por ejemplo, o en Los caballos del zodiaco o en Shailor Moon, lo que está en peligro es una forma determinada de estar en el mundo, que está significada en un espacio físico determinado, ¿no? Por eso, eh, yo lo que te pregunto es, ¿cuáles son los motivos de la lucha del de, de, de los héroes orientales y si esos motivos de su lucha están significados en alguna institución, en alguna entidad física, en alguna ciudad, en algún lugar, algún planeta o, o algo que se le parezca? Bueno. Aquí va a depender mucho de, del anime sobre el que estemos tratando. Yo creo que, bueno, a nivel general, Dragon Ball es el, el más conocido, pero realmente, o sea, lo que realmente mueve a un héroe oriental a, a embarcarse en una aventura es proteger a su familia proteger a su familia y, por ende, proteger a, a su planeta. Vale, eh, Las amenazas, obviamente, van creciendo en la misma escala que va creciendo el poder de los personajes. Entonces, en un primer momento, los enemigos contra los que se enfrenta Goku pues son los enemigos que pueden aparecer en el torneo, hasta que ya aparece Piccolo, que es un enemigo pues bastante más serio, eh, capaz de cambiar... ¿Qué es, ¿Qué es eso del torneo? Bueno, el torneo en Dragon Ball en, prácticamente en todos los animes eh, la lucha y el combate es como una especie de motivo que se repite ¿no? es, esas habilidades, ya sabéis que Japón tiene una larga tradición en las artes marciales y bueno, pues eh, el combate como que está muy asociado a, a su cultura ¿no? pero más como algo para el esfuerzo, no para, para la destrucción, ¿no? de hecho bueno, si alguno habéis practicado karate, ya sabéis que el karate tiene dos vertientes tiene una vertiente denominada Ansatsuken, que es un poco la la destrucción y otra eh, que es más hacia empleado hacia la defensa ¿no? por, por poner un ejemplo rápido entonces bueno mmm, es lo que os digo lo, según va creciendo la amenaza va creciendo también el poder del personaje entonces para entender por qué, por qué es tan importante para los héroes orientales la, la familia hay que ir un poquito para atrás ¿no? Eh, hay una característica que se suele dar en los héroes orientales. ¿no? Todos creéis que la vida de Bruce Wayne es terrorífica, pobrecito. A sus papás les mataron en un callejón en Gotham, y bueno, que es un horror y todo lo que queráis. Si os paráis a ver la vida de cualquiera de los huérfanos de Saint-Osella, alucináis. La vida de penurias que han llevado, especialmente el caballero del Fénix, al que le envían a una tierra infernal y, y lo tienen a golpes durante seis años. Y finalmente tiene que matar a su maestro si quiere conseguir la armadura. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de ellos son huérfanos, o bien por ambos progenitores o bien falta un progenitor. Eh, han llevado una vida bastante dura y, y complicada hasta que aparece o bien el maestro, que es el referente, o bien hasta que el personaje puede formar su núcleo familiar. Y no me refiero a una familia en plan de si es un personaje, o sea, de buscar una pareja. Me refiero más a elegir una familia a la que protege. Es que Attack on Titan es. es que se aleja bastante del Sonnen y es más Seinen. Los personajes son más adultos. hay una trama psicológica que flota por ahí. O sea, por ejemplo, en Dragon Ball o en Saint Oseya no se plantean porque hay que combatir, se combate y punto. No hay más vuelta de hoja. Está con Titan, hay como mucha hay un trasfondo mucho más, mucho más humano. O sea, cuando yo digo que el tema de la familia es importante, me refiero es a la familia que o bien te viene impuesta, que es la gran suerte que puede tener cualquier persona, que tú tienes una familia, para bien o para mal, o bien la familia que tú buscas o que tú creas. Entonces, eh, como os comentaba antes, o sea, Vegeta es un personaje aparentemente frío, que todo le importa un bledo, pero que nadie me iría a Bulma. Porque Bulma es Bulma. A, que, a pesar de que se lleven fatal y que se chillen y tal. Y el príncipe de los Saiyans, eh, si Bulma dice que es Arre, es Arre. Por muy príncipe de los Saiyans que tú seas. Entonces, esa elección, ese referente de volver a formar parte de algo que se les ha arrebatado a los héroes orientales, es un poco el, el motor que les pone en marcha y que les hace combatir contra, contra las amenazas que, que vayan surgiendo. Entonces, eh, para ellos la familia es, es, lo más, es lo más importante, o sea, no hay, no hay nada por encima de eso. Con lo cual, lo que les va a empujar a, al combate o a la aventura siempre va a ser el, el proteger a esa familia. Nunca va a haber un motivo... Por encima, pero claro, si la escalada de la amenaza es cada vez más grande, es decir, si tenemos una criatura que reta a los Saiyans a un torneo de artes marciales y si él resulta ganador eh, va a exterminar a toda la humanidad, pues obviamente eh, Goku y sus amigos ya no van a luchar solamente por eh, Chichi y Goten o por Bulma y por Trunks, sino que van a tener que luchar también por todo el, todo el conjunto de, de la raza humana. Oye, tienes que dibujar. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a intentar elaborar algún párrafo así un poco largo. Eh, hablemos del fundamento de la lucha de, de los héroes. ¿Cuál es el fundamento? Porque en, en parte está conectado con lo que hemos dicho hasta ahora y en, y en parte no. Pongamos algunos ejemplos. Vayámonos otra vez a, a héroes arcaicos, a héroes antiguos. Por lo general, cuando vemos a un, a un héroe griego eh, luchar, eh, sabemos que hay un fundamento muy importante que tiene que ver con los oráculos, con el fatum, con el destino, con cumplir un destino eh, y, y con hacer una cierta justicia que, que, está en, que está vinculada con la justicia divina de los dioses. Y, y de hecho, vemos que en la tragedia griega, cuando la Ibris, es decir, la soberbia del personaje del el personaje trágico, eh, intenta pasar por encima del destino, el destino pasa por encima de él. El destino, y el destino siempre se cumple. Y si huyes de él, se cumple de forma más terrible todavía. ¿no? Hay ahí como un fundamento cósmico. Además, el destino es una entidad que a veces lo vemos, por ejemplo, en la Ilíada, eh, el poema homérico que trata sobre un, un episodio muy concreto de la guerra de Troya, sabéis que los dioses tenían hijos. Entonces, Zeus también tiene hijos luchando en la guerra de Troya. Un hijo de Zeus va a morir. Zeus es, es, es, es el primero en el Olimpo, pero Zeus no puede impedir que su hijo muera en la batalla, porque por encima de Zeus está el destino. Esto es muy importante, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al relato veterotestamentario, es decir, el del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que, cuando, que el pueblo de Israel tiene batallas con mucha gente, con muchos pueblos, con los amalecitas con los eh, con los de Edom, con, con egipcios, con babilónicos, con un montón de gente. Y a veces ganan y a veces pierden. Y por lo general, el éxito en la batalla no tiene que ver con estrategias militares, sino con seguir la voluntad de Dios, que les dice, luchad ahora. No luchéis ahora, luchad de esta manera. A Gedeón, por ejemplo, que se iba a enfrentar contra un gran ejército, tenía un ejército enorme, Gedeón, Gedeón es un juez, y poco a poco se lo va reduciendo hasta que se queda con 250 o algo así, y les pasan por encima de una manera espectacular, absolutamente espectacular. A un ejército que, que yo que sé eran como 100 veces más que ellos, no me acuerdo los números exactos, ¿no? tal y como lo cuenta el, el libro de los jueces. Es decir, que el fundamento de la lucha del pueblo de Israel está en la promesa de Dios, en que hacen la voluntad de Dios, porque Dios les hace conocer su voluntad de una manera que a ellos les sea posible conocerla y cumplirla. Pero luego está su libertad que dice, ¿le hago caso o no le hago caso? Sin embargo, cuando nos vamos a, a ver al superhéroe de Marvel, por ejemplo, y nos preguntamos por el fundamento de su lucha, le encontramos un poco perdido. Porque acabas de decir tú que en el, en el sonen no suelen plantearse el motivo de la lucha. Se lucha y ya está. Pero es que es importante plantearse el motivo de la lucha. A ver, quizá esté implícito, y desde luego que esté implícito... Pero es algo que no suelen plantearse. De hecho, es muy común en el cine superhéroes que a uno le llegan los superpoderes y dice, ya está, me ha tocado. Ahora a salvar la ciudad. Pues venga, tengo que hacerme el disfraz, ponerme el nombre, bueno, la página web lo dejo para luego, etcétera, etcétera. Tiene ahí como una lista de tareas que de repente te vienen con eso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué fundamento tiene eso? ¿Qué fundamento tiene la lucha del superhéroe? Cuando muchas veces incluso el superhéroe es una especie de chivo expiatorio de la ciudad a la que está defendiendo como el Batman de Nolan, por ejemplo, como el Spider-Man de Raimi o como tantos otros, o como tantos otros. Es un anonimato que no tiene no, no acaba de estar del todo dentro de una lógica o de un sistema que lo legitime. Y por lo tanto el fundamento de la lucha del superhéroe es complicado de entender, él mismo no sabe por qué está haciendo lo que hace, por eso tiene esas dudas y no no, no tiene a quién consultar. No tiene a quién consultar. Bueno, Daredevil sí, porque Daredevil se confiesa y tiene un cura que le dice, ¿no? Que, por cierto, dar es de los pocos superhéroes que tiene un maestro que le ha precedido casi totalmente, en eh, no solamente en cuestiones morales, uh -huh. que es más inmoral el maestro que él, sino que también es un tipo con grandes habilidades, que es Strike. Correcto. Strike, pero ¿qué pasa? Que Strike tiene un aire oriental. <risa> sí. Es que es buenísimo. Es que es fantástico. Es más, siempre que intentamos descubrir algún tipo de fundamento, Estoy hablando de fundamento trascendente, ¿no? Evidentemente, un fundamento trascendente. Detrás del superhéroe lo que encontramos es oscuridad y, y luciferismo. Tres superhéroes del cine que tienen fe. Fe. Daredevil, rondador nocturno y Hellboy. Daredevil. Débil. Cuyo casco tiene cuernos de demonio. Y que está ciego. Se mueve en la oscuridad. Lo que no resuelve en el juicio por la mañana, lo resuelve en las calles por la noche. Por lo tanto, superhéroe con fe, vinculado con la oscuridad. Rondador nocturno. Rondador nocturno es un hombre que vive de noche en una catedral gótica destruida, es alemán, su piel es de color oscuro. Tiene aspecto demoníaco, empezando por la cola y los dientes, igual que sus zarpas y sus patas. Y tiene, tatua ¿tiene tatuado, no, tiene... Eh, escarificado, escarificado, muchas gracias el cuerpo, es decir, tiene marcas físicas que son como cicatrices su cuerpo con sus pecados de nuevo la fe, esta, este reza hasta el rosario y todo ¿eh? intenta evangelizar a Tormenta, que Tormenta era una diosa pagana y en África y todo, cuando era Auroro Monroe. de nuevo la fe está vinculada con la oscuridad y Helboy es un demonio, que se eh, lime los cuernos evidentemente tiene fe, porque es que además utilizan para luchar contra los demonios eh, reliquias de santos y de todo, sí. de todo. O sea, o sea, fe tiene que tener, porque un demonio tiene que tener fe en, en aquel que lo, que, lo, que lo creó. Y de nuevo Hellboy actúa siempre por la noche, siempre eh, por, por catacumbas, eh, en el metro, en alcantarillas, de nuevo la fe relacionada con la oscuridad. Es decir, que incluso el mundo del superhéroe, qué curioso, a todos los superhéroes que creen en algún tipo de trascendencia, los relega a las tinieblas y a las sombras. Precisamente porque el superhéroe entiende que su fundamento no está por encima de él. Él tam tampoco hace caso ni a un fatum como los griegos, porque el superhéroe moderno es voluntarista, su voluntad está por encima de todo. El ejemplo claro es Green Lantern. O sea, Green Lantern es un hombre que tiene un anillo y que lo que piensa es hacer realidad. Que es una imagen fantástica del idealismo alemán, no me digáis. O sea, yo pienso algo y por el mero hecho de pensarlo ya está al alcance de mi mano. <risa> ¡Qué metáforas tan bonitas! Como la del obezno, que se pone de uñas. O como la de Cíclope, que su mirada te mata. O como tantas cosas. La metaforización de los superpoderes es fantástica en los increíbles. Es increíble. Por ejemplo, el padre es el hombre fuerte... La madre es la que llega a todos lados, por eso es la Señora Elástica. El hijo pequeño, porque es pequeño y tiene todas las potencialidades, me fastidió mucho que la segunda de Los Increíbles lo verbalizasen, porque estaba muy bien explicado poéticamente, tiene todos los superpoderes. El hijo mediano es un terremoto, como mis hijos, y no hace más que moverse rápido de un lado a otro. Y la hija, que es una adolescente, tiene el poder de la invisibilidad y de crear campos de fuerza para que no le hagan daño. ¡No me digas que no está bien! Ella, Violeta, es que es fantástica, es invisible y genera campos de fuerza para, para que no le hagan daño. Es que es fantástico cómo están metaforizados los superpoderes. Y en Los increíbles dos, oye, ¿qué, qué, ¿qué valentía han tenido haciendo Los increíbles dos? ¿Qué valentía han tenido? No, no voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler. Pero ¿qué valentía han tenido con la metaforización de los, super, de su, de los superpoderes de otros superhéroes? ¿Y qué valentía han tenido con la identificación de, de los villanos? No sé, no, sé, no sé cómo lo han hecho, no sé a quién han tenido que convencer, ni, ni, ni qué mentes trabajarán allí realmente en la sombra, pero han hecho una cosa que está para enmarcar. O sea, cuando hablemos de actos heroicos cinematográficos del siglo XX, pondremos los Increíbles 2, entre otras cosas, porque es junto con Toy Story 3, claro. Bueno, eh, ¿a qué venía todo esto, querido Eduardo? Eh, no me acuerdo que venía. Ah, sí, el fundamento, el fundamento. Estamos hablando de que el superhéroe de nuestros días elimina la trascendencia porque o no tiene ningún tipo de sentido en su lucha o no lo ayuda o no puede ser fundamento alguno, sino que el fundamento es inmanente. Y yo quería preguntarte por, ¿por qué tipo de fundamento vemos en la lucha de los héroes. Eh, orientales, también entendiendo un poco el sentido trascendente que pueda tener, ¿no? Porque, claro, el sentido de hablar de Dios en la cuestión del fundamento es que si Dios crea y dirige el universo o, o lo orienta en su designio divino, pues Él es, él ha sido el que ha puesto como los mimbres de la realidad, ¿no? Y, y según esos mimbres, pues uno se desenvuelve. Es como un juego, que hay unas reglas, tú no puedes saltártelas. Si tú juegas al fútbol con la mano, no tiene gracia, a no ser que seas el portero dentro del área. Bueno, mmm, vamos a ver... Eh, es que es, es algo más complicado. Es que a lo mejor el trasfondo de, de los héroes orientales no es tan, eh, no está tan ligado a lo que es el, la tradición cultural, por decirlo de alguna manera. Eh, no sé cómo, cómo decirlo. Realmente ellos eh, luchan por proteger y se alinean inmediatamente al bando de la justicia, ¿no? Entonces la justicia. Eh, ...viene representada o bien por un personaje o bien por, por la necesidad de proteger. No hay un, no hay un término medio, ¿no? Eh, Saint ya, por ejemplo, narra... la o sea, ...los dioses griegos todavía existen, se reencarnan periódicamente en seres humanos... ...y cada 200 o 500 años eh, se produce una guerra santa. En esa guerra santa lo que se disputa es la hegemonía sobre la Tierra... ¿Qué es lo que ocurre? Que la tierra eh, ha sido concedida a la diosa Atenea por su padre Zeus, que es el que se supone que maneja todo y el que nadie le tose. Pero claro, el resto de dioses también ansían tener esa tierra. Entonces Atenea es eh, la, digamos, la imagen o el símbolo de la paz y amenazar esa paz supone eh, una amenaza a toda la humanidad. Entonces la trama va virando como que los dioses empiezan a sentir un, una cierta envidia por, por los seres humanos, eh, una cierta envidia y también un cierto tedio porque se supone que somos una raza destructiva que no respetamos el gran regalo que es el planeta Tierra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues todos los dioses tienen ejércitos formados por una orden de caballería. Vamos, la orden de caballería es son los santos de Atenea, luego cada, cada dios tiene, pues Poseidón tiene marinas, Odín tiene guerreros divinos, Hades tiene espectros y, y los de Artemis, me parece, se llaman ángeles. ¿no? Entonces, cada ejército tiene eh, lucha, lucha por lucha directamente por el ideal de la deidad a la que defiende. En este caso, en Ossella, la justicia y la paz están, están representadas por, por Atenea, que se reencarna en una japonesa que se llama Saori Kido. Um, pero no hay, no hay una moralidad más allá de los, de los designios de esa diosa. Es decir, si Atenea eh, mandara a un caballero suyo eh, terminar con un enemigo, no le, quedra, no le quedaría otra más que obedecer. El tema es que como la diosa tenía decidido reencarnarse voluntariamente en un ser humano y padecer los sufrimientos de un ser humano eso la acerca más a, a la humanidad ¿no? entonces ese tema de, del bien y del mal digamos que pivota un poco en función de, del anime en el que en el que representes no en dragon ball claro en dragon ball estamos ahora mismo en un escenario en que muchos personajes han trascendido a los dioses y también hay que entenderlo porque en dragon ball hay muchos dioses y hay diferentes escalas de dioses los kaitos, sabéis que hay un kaito del norte, del sur, del este y del oeste. Los kaitos son dioses. Eh, este señor con cuernos de demonio que va poniendo sellos y dice, cielo, infierno, cielo, infierno, infierno, infierno, cielo, y es un sello, y manda las almas a un lado a otra. Ese personaje sería un poco como la representación de, del dios cristiano. Y sin embargo, está por debajo de kaito. Por encima de los kaitos está el gran maestro, y por encima del gran maestro están los kaiosint. Que además es curioso porque la palabra Kaioshin, sin, significa mar o emperador de los mares, y sin es verdadero, el verdadero emperador de los mares. Incluso por encima de ellos sigue habiendo más, ¿vale? Entonces estamos hablando de que ahora mismo un, un Kaioshin sin no, no supone un, ningún tipo de amenaza ante un personaje como Goku o como Vegeta. Entonces, claro, cuando la. digamos que los órdenes morales vienen dados por, por una divinidad. En Dragon Ball esto se pierde, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, entonces es, es complicado. Es que hay, o sea, en algunos aspectos están ciertamente desequilibrados respecto a, a lo que serían los, los seres occidentales. Y una cosa que no recuerdo de Dragon Ball, eh, ¿los kaitos podían morir? Sí, de hecho, kaito muere cuando célula se, se inmola. Goku lo teletransporta al planeta de Kaito y, y cuando célula ah, explota sí, sí. Mmm, Kaito muere. Que es el planeta este pequeñito. El y... planeta redondito sí, sí, sí, que sí. tiene un Cadillac rosa y que mm. está en el monito sí, sí, sí. y el que, la efectivamente, cigarra. Efectivamente, que luego Kaito pasa a ser un muerto más, pero está igual de vivo que antes, más o menos. Porque sí, que pasa básicamente que, tiene que les cabeza... aparece que es muy curioso, o sea, cuando aparecen muertos en Dragon Ball les aparece el halo encima de la cabeza, que eso es una alusión cristiana directa. El halo de, de los muertos es, es una representación iconográfica de, de, de alguien que ha muerto. Si es que en el fondo lo de, lo de morir en Dragon Ball es otra metamorfosis más de la adicción al trabajo de los superhéroes. Totalmente. O sea, los superhéroes son unos adictos al trabajo y por eso no tienen familia. Y, y el Goku, ¿te acuerdas? Chichi es la que más se enfada cuando Goku muere, porque sí. dice, oye, que me quedo aquí atenta a la casa y recogiendo al niño del cole. Y tú estás a lo tuyo eh, debido a, una, a un crunch, a una sobrecarga de trabajo, Exactamente. y yo me tengo que quedar aquí con, con esto. Y tengo claro, que bregar con la educación de los niños y, y con todo. Porque además tiene un, un límite de resurrecciones Goku. O todos en ese mm, mundo, ¿no? Ya no, dependiendo de, ah, no. Dependiendo ah, del vale, dragón vale. que les resucite. Si es el Senrón de la Tierra, pueden resucitar una vez. Si es el Senrón de Namek, pueden resucitar varias veces. Uh -huh. Pero luego hay deidades que son capaces de transferir la vida de uno a otro. Vale, vale. Claro, pero esto ha sido un descubrimiento metafísico posterior a Dragon claro, Ball. Claro, es que, a ver, luego todo esto obviamente también obedece a, a cuestiones de guión. Eh, quiero decir, si tú necesitas en un determinado momento que, que Goku vuelva a escena, pues te inventas que hay un Kaioshin superpoderoso, claro, que sí. además de hacer que Son Gohan eh, alcance un nivel superior al de los Super Saiyans o Super Saiyan nivel 2, eh, además es capaz de devolverle la vida a Goku porque él ya es muy anciano y no necesita, no necesita más. ¿no? Entonces todo este tipo de cosas eh, o sea, muchas veces también eh, obedecen a, a un guión. Además últimamente se está dando un, una cosa que es bastante curiosa y es que los animes están empezando a obedecer a una estrategia de marketing. Se están empezando a crear series de animación para vender figuras. Uh -huh. Y bueno, los que hemos sido coleccionistas de figuras de Saint Seiya, esto lo hemos padecido de un modo bastante grave. Eh... Bueno, el, of Gold. ¿El qué? Soul of... exactamente. La saga Soul of Gold se creó exclusivamente para vender figuras. Uh -huh. ¿vale? Hay un momento en la saga en que Atenea <coughs> brinda su sangre a los caballeros de bronce y las armaduras adquieren un poder divino. Y todo el mundo empezó a especular, ¿y si la sangre de Atenea toca una armadura de oro? Ya está, ahí tenéis, Soul of Gold. Ponemos a un malo nórdico, el dios Loki, y mandamos a los caballeros de oro con armaduras de oro divinas. Cada Myth cloth vale del orden de 150 euros. Y son 12. Más las versiones, OC. Only, eh, only color, Para o sea, reyes. Um, original color edition, porque claro, en el anime son de una manera, pero en el manga son de otra. Es decir, es, estamos llegando a un punto donde el marketing ya influye directamente uh -huh. sobre pues Así cuando sobre acabes esto. la tesis, eh, tu familia esté regalancada una figura para felicitarte. Yo ya he renunciado. Ya ¿Te <coughs> ves, ahora que estamos llegando ya al final, <coughs> o al Ecuador, ¿es el final o es el Ecuador? Yo creo que es el final. Pero estamos llegando al final, que por favor, quien quiera intervenir, que lo, que lo haga, que pida la vez y le dejamos intervenir. Eh, es bonito acabar hablando del tema de la resurrección al final de esta, de esta sí. conferencia, porque... Eh, voy a evocar otra vez, a, voy a contar el final de la última de Infinity War, quien no quiera, que en este momento, si estáis en YouTube, bajáis el volumen, haré una señal así cuando deje de hablar, para que volváis a subir el volumen, los que estéis aquí, pues, eh, haced lo que creéis conveniente, tapad los oídos, eh, los ojos, como queráis, ¿no? Pero claro, al final de Infinity War, la última de los Avengers, eh, muere la mitad de la humanidad, entre ellas los superhéroes, ¿de acuerdo? Bueno... Muere la mitad del universo conocido. Eso, perdón, efectivamente, muy bien dicho. Muy bien dicho, mueren la mitad, pero claro, mueren por los efectos del guantelete del infinito que tiene las seis gemas. Pero lo mismo que lo tiene Thanos el guantelete para matar a todo el mundo, lo tiene Iron Man para resucitarles a todos. O Warlock, porque ahora puede parecer Warlock, o puede aparecer quien sea. Por lo tanto... Claro. Dicen, oh, ha habido un gran cambio en Marvel, ahora la mitad del universo conocido no existe. No, perdona, van a volver a existir dentro de muy poco, ¿de acuerdo? Van a volver a existir. Y lo mismo pasa con esto de, de Dragon Ball. Y, ¿Y por qué me parece interesante esto? Más allá de haceros sufrir, haberos reventado la peli y tal... Vamos a ver, es evidente que Zano se los iba a cargar a todos. Es evidente. Entonces... Pero Izanos morirá y volverá a resucitar, vendrá Galactus y le hará el favor. O sea, eso no... ¿Por qué? Porque, eh, porque es parte de la pervivencia de los ciclos vegetales y climatológicos de los mitos antiguos, que en parte muestra la necesidad de que haya cosas que duren siempre. O sea, super. Spiderman le han matado ya varias veces, pero es imposible que muera. Spiderman no acaba de morir. Eh, los villanos a veces mueren, ¿no? porque el villano tiene que rejuvenecerse, pero, pero el héroe nunca muere, no acaba de morir. Y en tanto que nosotros nos vemos identificados con el héroe, entre líneas podemos leer que nosotros quizá también tenemos un interés de no morir nunca. Quizá no vivir así de esta manera en la que vivimos ahora, porque, hombre, hay muchas cosas ¿no? desagradables. Hay que comer de vez en cuando, enfermamos, eh, en fin, hay, hay una serie de limitaciones en la vida humana que que nos hacen darnos cuenta de que quizá así no queremos vivir, pero quizá de otra forma para siempre sí, como que nos cuesta. Y creo que esto tiene su correlato con todo tipo de mitos, desde los ciclos antiguos arcaicos hasta los superhéroes, o, o que ahora Goku de repente solamente podía resucitar tres veces y ahora eh, puede resucitar hasta que le dé la gana, más o menos. ¿no? Doy la palabra a don Santiago, Za van a resucitar todos, que lo sepáis. Pero además, qué buena Grut, es que yo eso no lo aguanto, ¿eh? O sea, pueden morir todos, pero Groot, Groot es el mejor, eh, bueno, yo soy Groot. Lo, lo que, bueno, lo que quería comentar es relacionado también al tema de la muerte es, es eh, por ejemplo, como Logan, tanto en las películas como en los cómics, tiene, digamos, es porque es inmortal, sino mutante, eh, bueno, como quiere ya dejar de vivir, no, como que sufre la pérdida de sus familiares de sus amigos, todos mueren y él sigue vivo. No digamos que me parece también algo curioso que podríamos comentar. Y mucho. Logan, ¿os acordáis que Logan es la tercera parte de una trilogía más o menos mala, ¿verdad? Pero Logan es un peliculón. Efectivamente. No, o, sea, Logan, o sea, James Mangold le vino bien dirigir eh, el tren de las tres quince a Yuma, ¿eh? porque el mito del superhéroe está íntimamente vinculado con el mito fundacional del western americano. Es, o sea, no vamos a entrar en eso, pero está muy vinculado. Y James Mangold muestra un nivel de conciencia espectacular de eso. Cuando está en el hotel viendo la película del oeste y luego la niña memoriza eso y lo repite en el momento en el que entiende. Bueno, voy a destripar también Logan. Sí en el que entierran a Logan, Pablo ya me va a echar, en el que entierran a Logan, ahí está mostrando una conciencia clarísima de que lo que están haciendo los superhéroes es propagar la civilización que humaniza. Esto no lo digo yo, o sea, quiero decir, esto es lo que yo descubro en el mito. Yo en ningún momento me estoy adhiriendo a las tesis que estoy enunciando. Les estoy dando voz de la forma más honesta que creo posible y si no es así, me perdonéis vosotros y sus autores pero es lo que dice Logan, y Logan es un peliculón cinematográficamente, es decir, desde el punto de vista del montaje, de, de, de, de la elección de los planos en la realización, pero también, literariamente, el argumento, el argumento de Logan es una cosa... es, es un reloj suizo antropológico, Logan, es a, absolutamente espectacular. Y fíjate que Logan muere porque tiene una enfermedad, pero la enfermedad de Logan no es física, es una enfermedad espiritual, por qué porque ve que su mundo se está acabando qué bonito es que hay que cortar es que esto no sí. hay que cortar bueno voy, voy a cortar aquí vale sí sí perdón voy a cortar voy a cortar eh, bueno muchísimas gracias eh, muy interesante yo soy totalmente ignorante en estos temas eh, de videojuegos y de superhéroes y superheroínas pero mi, mi pregunta tiene que ver con mi relación con, con colectivos asiáticos, ¿no? desde el punto de vista de los estudios culturales y literarios. Y una de las grandes cosas que siempre afirman eh, entre la diferencia entre la identidad occidental y la oriental tiene que ver con la individualidad y la colectividad. ¿No? Siempre dicen que las, la, las sociedades occidentales son individualistas, ¿no? a, eh, en contraposición a la identidad oriental, que es eh, la colectividad por encima de la libertad personal y la identidad. ¿no? Entonces, bueno, habéis hecho mención, no, no refiriéndose a esto, pero si podíais eh, brevemente, eh, desde el punto de vista de, del arquetipo del héroe, eh, en, en, en, qué, ¿en qué se refleja esta diferencia entre individualidad y colectividad? Si se puede reflejar. Gracias. Bien, pues efectivamente, como, como bien dice nuestra compañera Siana, eh, dentro de la batería de preguntas que me hizo Arturo, eh, para preparar esta charla, él me preguntaba que qué diferencia esencialmente a un superhéroe occidental de un superhéroe oriental. Y la diferencia es muy clara. Los héroes orientales son absolutamente anónimos. Son absolutamente anónimos. Goku ha muerto dos veces, ha salvado a la humanidad dos veces y no le conoce nadie. Los santos de bronce de Atenea han pulverizado a Hades en el Eliseo. Y nadie ha visto más que había un eclipse raro en la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, eh, los héroes eh, de Marvel... ¿Hay alguien que no conozca a Tony Stark? Bueno, a ver. O sea, me, es una pregunta un poco trampa porque él mismo lo dice... ¿Sabes quién es Tony Stark? ¿Vale? Entonces, todos los, los superhéroes de Marvel, eh, digamos que son conocidos para todo el mundo. O sea, son anónimos... Porque, bueno, salvo Iron Man, porque él se proclama Iron Man, yo soy Iron Man, soy Tony Stark y mis Match 42 son mi trajecito de Iron Man. Eh, bueno, yo sé, Capitán América, todo el mundo sabe que es el, el coronel Steve Rogers y demás. Sin embargo, a Goku le conoce sus amigos y su mujer y ya está. Y a Vegeta, tres cuartos de lo mismo. Bulma es posible, y digo es posible, que la conozca alguien más porque dirige la compañía Capsule Corp, pero no por otra cosa. Entonces, ¿esto qué hablas de la individualidad y lo colectivo? Normalmente, las amenazas a las que se enfrentan los héroes orientales solo se superan cuando están en grupo. No hay un solo héroe eh, individual. Obviamente hay un protagonista. ¿no? Eso ya obedece a, a estructuras narrativas, a viaje del héroe y también a estrategias de marketing, como os comentaba antes. Pero las amenazas se sortean en grupo. Y formar parte de ese grupo se hace de una manera absolutamente natural porque está dentro de su cultura. Es decir, en, aunque os parezca increíble, tú cuando entras a trabajar en una empresa de Japón, si quieres te jubilas allí. Si quieres. Si tú te comprometes a trabajar, te jubilas en esa empresa. Tienes que liar una muy grande para que te echen. Entonces, va dentro de su cultura. Eh, ellos son, in son individuos, pero saben que forman parte de algo más grande. En cualquiera de las películas de Marvel es necesario que, o bien que el héroe está solo, y son películas de exclusivo lucimiento, como puede ser, yo que sé, Thor Rock o Black Panther, eh, ...son de exclusivo lucimiento del personaje de turno. Sin embargo, en los animes, cuando las cosas funcionan es cuando están todos bien. ¿no? Cada uno tiene un papel que desempeñar, pero si no funcionan todos a la vez, no funcionan. ¿Por qué consiguen vencer amenazas en Marvel? Porque se juntan todos. La amenaza de Loki con, con el ejército de, de Thanos eh, la tienen que frenar entre todos los Vengadores. Pero previamente han estado a palos realmente... Los, en los animes eh, esto no ocurre. Todo el, el grupo enseguida se compacta y funciona como una sola cosa. Cada uno tiene su misión, cada uno vencerá a sus enemigos, pero si el objetivo es, como en asgar recuperar los siete zafiros de Odín para convocar a la espada Balmun y liberar a la isla del anillo de los nivelungos, pues hay que hacerlo así y no queda otra. Y cada santo de bronce tendrá que enfrentarse a un guerrero divino al que tratará de convencer de no pelear, pero... Como Hilda es la representante de Odín en la Tierra y Odín demanda invadir el santuario, pues no queda otra. Vale, Pero es muy importante esto que preguntas, es muy pertinente porque es la diferencia radical entre el héroe oriental y el occidental. El héroe oriental es absolutamente anónimo, pero enseguida funciona como grupo. Y no tiene una necesidad de gloria. De lo que tiene necesidad es de familia y de formar parte de algo. Esa es la gran diferencia. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta. ¿Quién, doña Carmen o alguien por ahí? Doña Carmen, hay micrófono para esta señorita. Estaba tuiteándolo, no penséis mal. Bueno, eh, está encendido. Pues mi pregunta relacionado con, no era una pregunta, era un comentario relacionado con lo de la muerte de antes, que es curioso, que por ejemplo en DC es posible que Batman, o sea, Bruce Wayne muera pero el símbolo de Batman siga pasando. O sea, siempre habrá un héroe que sustituya el papel de Bruce. Siempre existirá Batman, pero habrá diferentes Batman. No sé. Y me parece curioso comentarlo. Y, y ocurre también en Marvel. Vamos, si nos salimos del terreno de las películas, por ejemplo, cuando, cuando murió Spider-Man en el universo 616, que es el nuestro al parecer, estáis es en el universo 616 o algo así, que lo sepáis. Un chico hispano, Miles Morales, curioso apellido para un superhéroe, Miles Morales, retomó el testigo de spider-man Claro, la sorpresa cuando resucitó Peter Parker fue mayúscula, porque a ver quién se queda con el lanzarredes. Eso, eso, es un, eso es una disputa de varios episodios. Pero no solamente eso, sino que hay Spider-Man en el resto de universos: Spider-Man chicas, Spider-Man albino, Spider-Man de todo tipo, superior Spider-Man. Es decir, que ese testigo también va pasando en, en, otras, en otras mitologías, también aparte de en DC, que ya no saben qué inventar. O saben que inventar ya con los Ultimate, los Revival, los Reborn y todas estas cosas. Es que cada cierto tiempo se renueva el universo. Mm, sí, sí. Efectivamente, si escucháis la conferencia inaugural de, de este curso académico que dio el profesor doctor Salvador Antuñano, catedrático de filosofía antigua y medieval de esta casa, escucharéis la anécdota sobre el barco de Argos, que no os voy a contar para que lo busquéis en edu que es el canal YouTube donde se cuelgan estas cosas y donde ustedes, que ellos televidentes, están viendo ahora mismo esta conferencia. Y bueno, después de hacer un comentario que es más relacionado al anime en general, que es cierto que hemos vivido con Goku y con Sensei pero por ejemplo, el más conocido actualmente es No Hiro, que ha cambiado un poco los papeles de... no sé, que se ve diferente en comparación con lo que nos ha contado por ejemplo Edu de Goku. Goku No Hiro? No ah, Goku No Hiro Academia, ya, ya sé cuál es, sí. Sí, sí, sí. Es bastante bastante interesante y está los A ver, como es normal, eh, cada vez se demandan historias más complejas, entonces es necesario cambiar el hilo argumental. Si os fijáis, todos los animes siguen el, el, el mismo esquema. Tú entrenas, tienes unos poderes, te encuentras con alguien con poderes similares a los tuyos, hay una escaramuza, una batalla, se determina más o menos quién es el más fuerte quién es el más débil, aparece una amenaza exterior te vapulean, te derrotan, te levantas, entrenas más fuerte y superas esa amenaza. Ese es el ciclo continuo. Así hasta llegar al Super Saiyan Blue o el Ultra Instinto en el que estamos ahora, que ya es como lo más exagerado, que te puedes echar a la cara. O en el caso de Saint Sella, llevar un God Cloth directamente y alcanzar el noveno sentido que se llama el Big Will, que es el que pone en marcha el universo y que te permite terminar con la vida de los dioses. Por eso a Sella le temen tanto, porque puede matar a dioses. Y tiene más poder que un secretario de Estado de Fomento. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Había alguien más por ahí que quería decir algo? Pues vamos a, finalizar, eh, vamos a finalizar y punto. Muchas gracias por su asistencia en el día de hoy y que tengan un buen día. Muchas gracias.